Hola, mis amigos, ¿Cómo están? Qué gusto poder tenerlos esta noche nuevamente en nuestro programa Visión de Futuro. Esta semana estamos hablando acerca de Jesús y cómo Jesucristo se ha convertido en el propósito de nuestra vida, de nuestra existencia. Estamos cada día conversando con ustedes y por supuesto estamos tratando de desarrollar el concepto de Jesucristo como la razón de ser para mejorar nuestra condición de vida. Justamente una de las cosas que nosotros buscamos en estas charlas durante las noches es poder explicar que la vida tiene sentido gracias a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada día, eh, ustedes pueden escucharnos en Facebook Live de manera directa. Estamos saliendo a las 7 en punto hoy un poquitito más tarde estamos en una remodelación en la casa y sin duda nos está afectando un poquitito respecto a nuestro programa. Tenemos una luz muy fuerte aquí, pero no se preocupen, estamos muy contentos de todas maneras de poder realizar el programa el día de hoy, a ver si podemos mejorar un poco la presentación. Muy bien, como decíamos, también puedes, puedes vernos, si tú deseas, puedes vernos también en eh, Boris darmon canal en YouTube, allí salimos permanentemente, nuestro proyecto se sube, cada conferencia a nuestro programa, eh, a nuestro canal que tenemos en YouTube. Usted puede vernos allí y compartir con las personas que así lo desean. Puede compartir nuestro programa y por supuesto, si le gusta, puede hacerlo de manera constante. Hoy, como estamos hablando durante toda la semana acerca de cómo nosotros podemos encontrar sentido en nuestra vida siendo personas espirituales. Hay un tema que sin duda muchos de nosotros no hemos todavía conceptualizado, es que nosotros somos seres espirituales, porque nacimos, venimos de la mano poderosa de un ser espiritual. Y hoy queremos eh, explicar un poco por qué Dios, en su misericordia, establece desde el día de Adán, establece el sacrificio de un cordero, porque quería mostrarnos a nosotros que la condición del pecado y la muerte del hombre no sería de manera permanente, y por supuesto, no quedaría en el hombre de manera continua por la eternidad porque Dios tenía un plan para cambiar esta situación de perdición eterna en salvación eterna. Hemos hablado un poco acerca de Abraham, hemos hablado acerca de No, cómo caminó con Dios. Hemos hablado acerca de Abel. Hemos estado hablando acerca de Noé, cómo el barco de Noé simboliza pues, el propósito de Dios para salvar a la raza humana. Dios siempre tuvo un plan para salvar al hombre. Lo que pasa es que el hombre muchas veces se alejó del plan de Dios. Y ese plan, aún a pesar de que el hombre no lo aceptó o no lo quiere entender, Dios siempre tiene un proyecto para él. Esto le da sentido a nuestra vida. Le da sentido en total diferencia, como muchas veces nosotros no lo hemos entendido. Dios, a través de su palabra, nos muestra de que nosotros podemos encontrarle sentido a nuestra existencia si es que nosotros realmente abrimos esta oportunidad o aceptamos esta oportunidad para el bien de cada uno de nosotros. Caminar con Dios como Enoch cambia nuestra visión de vida. Andar con Dios cada día hace que nuestra visión de futuro cambie y hace que nuestra vida tenga sentido. A través de la historia, el hombre. Caminó siempre lejos de la voluntad de Dios. Y a pesar de eso, Dios siempre se acercó. Pero hoy queremos hablar un poco acerca de Israel. Ustedes saben que Israel es eh, la, la, la familia que nació de Jacob. Toda su familia, después de que vendieron a José, se trasladó en el tiempo de Hambruna a vivir en Madián. Y allí en Madián, eh, Israel cometió el error de alejarse de Dios y como consecuencia de su lejanía de Dios, eh, ellos entraron en una situación de esclavitud y esa esclavitud los llevó por años y siglos a vivir una vida sin libertad para poder alabar y adorar a Dios. Es así como Israel durante 450 años vivió en esclavitud sin el privilegio de poder adorar y alabar a Dios. Su vida no tenía sentido. Su vida era solamente trabajar, trabajar y trabajar y terminar los días cansados, muriéndose en medio del barro, en las construcciones que sus, eh, en este caso, dominantes como Egipto los tenían. Sus, sus hijos, los hijos de sus hijos estaban determinados para vivir en esclavitud. No tenían otro camino, no tenían otra alternativa. Entonces Dios constituye un libertador este pequeño niño que fue encontrado en el río, llamado Moisés, que su nombre significa salvado de las aguas, se convertiría en el anunciador de una vida diferente, de un camino diferente, una experiencia diferente. Es así que cuando él fue grande, Dios lo elige para que pueda libertar a Israel de la condición de la esclavitud. Y cuando ellos salen en libertad, lo primero que Dios hace con Israel es enseñarle la manera como ellos encontrarían sentido a su vida. No porque eran caminantes de esta tierra en el desierto buscando una tierra que fluye leche y miel solamente aquí. Sino que Dios tenía una promesa adicional para que el hombre de ese tiempo entendiera que hay una salvación eterna, una patria celestial una vida diferente si es que ellos creían en el salvador del mundo. ¿Cómo ellos tendrían que aprender esta lección? Es muy sencillo. La palabra de Dios dice que Dios dio órdenes que hicieran un pequeño santuario, una pequeña tienda. Y antes de la tienda del santuario, donde tendría sus partes, que no vamos a explicar el día de hoy, debían sacrificar un cordero. ¿Qué cordero? Ese cordero era el cordero libertador, era el mismo cordero que Dios le había hablado a Adán en el Edén. Ahora, en la vida de la, de la comunidad llamada Israel, ellos debían tener como práctica el matar un cordero. Aquella noche de liberación de Egipto, ellos comieron hierbas amargas como experiencia de la esclavitud, pero al mismo tiempo mataron un cordero, comieron pan sin levadura con la sangre del cordero, pintaron sus casas para que el ángel de Jehová, cuando pasara matando a los primogénitos, que era la última plaga, no tocara la casa de todos aquellos que habían creído en Jesucristo. Jesucristo estaba prefigurado en el cordero pascual, el cordero libertador, ese cordero que todos nosotros vemos de manera prefigurada en toda la historia de la Biblia, es la línea que le da sentido a la existencia del cristianismo desde el Edén, con Cristo como libertador del pecado y de la muerte eterna. El hombre de hoy debía entender lo mismo que Dios quería para Israel, que nada ni nadie podía darle sentido a la vida del hombre si es que no estuviera de por medio el Cordero que hace que nuestros pecados sean perdonados y podamos ser liberados para siempre de la muerte eterna. Aquella noche, cuando el pueblo de Israel se reunió porque sabían que al día siguiente saldrían de la esclavitud, mientras ellos comían juntos y se preparaban para salir de Egipto, sus mentes estaban concentradas en aquel Cordero que los liberaría de la muerte de sus primogénitos, y que al mismo tiempo les daría la libertad para poder ir a adorar al Dios, al Dios eterno en el desierto. Ese espíritu de liberación, ese deseo de cambio, esa, ese camino que iban a tomar junto a su salvador, junto a su libertador, que no era Moisés solamente como un ser instrumento de Dios, sino con Jesús como el paladín que lucha y que pelea por cada uno de sus hijos. El mismo Dios le dijo al pueblo de Israel, no olvidéis que vosotros habéis sido liberados con mano poderosa, con mano de Dios, quien liberó al pueblo a través de las plagas y por supuesto abriendo el mar después cuando ellos salían de Egipto. Cada israelita, cuando veía la nube que los acompañaba en la mañana, en la noche, en la noche les daba calor y en el día les daba sombra del sol del desierto. Recordaban que ellos habían sido liberados y que pronto, un día no muy lejano, tendrían también la liberación total en la patria celestial. Aquella patria que no es terrenal, aquella patria que no es de este, de este mundo, sino aquella patria que será eterna, al cual el Cordero Pascual, Cristo Jesús, nos da la oportunidad de entrar. Muchos de los que estaban en Israel, en Israel se quedaron en Egipto. Muchos de los que estaban en Egipto no quisieron salir siendo israelitas. Muchos egipcios que estaban en, en Egipto salieron con los israelitas porque creyeron en el Cordero que moriría y salvaría a toda raza humana. Aquí viene la diferencia de las personas que quieren darle sentido a su vida con la presencia de Cristo en sus, en sus corazones. Aquellos que creen en Él. Jesucristo es propicio para todos. Jesucristo está abierto para todos. Para que tú, yo y cualquier persona pueda alcanzar la oportunidad de ser salvo. De vivir una vida con propósito. De servir como el Señor quiere que sirvamos los unos a los otros trayendo paz a nuestro corazón. Sin embargo, esta oportunidad no es para todos de manera forzada. Nosotros necesitamos aceptar o negar. Necesitamos libremente elegir a Jesús como nuestro libertador. Elegir a Jesús como aquel que nos conducirá hasta la patria celestial. No es una dádiva que se nos da porque nosotros querramos o no querramos. Se nos da para todos, pero aquel que no quiere, aquel que no acepta, se quedará en Egipto, en el Egipto espiritual, allí donde viven adorando las imágenes, aquellos que adoran, aquellos que no son dioses, que no pueden salvar. Pero aquellos que creen y aceptan a Jesús como su salvador personal, sus vidas tomarán un rumbo diferente. Su corazón, su vida, su mente estarán concentradas en la promesa de Dios de la salvación, pero una salvación eterna donde no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas habrán pasado. Esta noche yo quiero invitarte a que tú también puedas mirar que esta experiencia del holocausto, del sacrificio de un cordero, en la antigüedad no era otra cosa más que el anuncio de un libertador, pero un libertador de la vida, no solamente en esta tierra, sino también para la vida eterna. Allí donde todos nosotros un día, si queremos, llegaremos para que el Señor pueda ser nuestro compañero para siempre. En el Apocalipsis, al final de la historia de la Biblia, dice que en aquel día no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas las cosas habrán pasado. Allí mismo estará Dios con nosotros. Jesucristo estará con nosotros. Ese debe ser el propósito de tu vida. Ese debe ser el propósito que debe gobernar tu mente, tus acciones, tu servicio, porque Dios está buscando hombres y mujeres que puedan entregar su corazón a él y vivan una vida con sentido, una vida con propósito. Pero ese propósito debe ser vivir una vida eterna con Jesús, nuestro Señor. Si esta noche el mensaje ha sido propicio a tu corazón, acepta a Jesús como tu propósito en la vida. Él caminará contigo, como lo hizo con Enoch. Él será el testimonio permanente en cada altar que tú levantes, en la mañana, en la tarde, durante tu vida, como lo hizo Abraham. Cada cosa que tú hagas, como, construya, como construyó Noé, aquel barco, será el testimonio de que Dios está guiando tu vida. Y quizás que en algún momento, por tu fidelidad como Abel, pierdas tu existencia, pierdas tu vida aquí, tú estarás seguro allá en la patria celestial, porque el Señor viene a buscar y a salvar a todos aquellos que creyeron en su palabra, y un día Él los resucitará para vivir con ellos para siempre. Yo espero de corazón que Dios te bendiga, que Dios te ayude, y que esta noche tu corazón se regocije en el propósito de Dios al aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre esta noche porque tú nos das la oportunidad de poder presentar tu palabra y a Jesucristo como el que camina en el camino del desierto, pero llevándonos por sus promesas a la patria celestial. Queremos entregarte nuestro corazón. Queremos entregarte en nuestras vidas, porque en tus manos estamos seguros. Ayúdanos a vivir una vida con propósito y enséñanos, Señor, a confiar plenamente en el sacrificio de Jesucristo, en ese holocausto donde se derramó su sangre para garantizar la salvación eterna de todo aquel que cree. Nosotros creemos. Bendícenos. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Mi querido amigo, yo deseo que el Señor te bendiga en esta noche y por supuesto, no olvides, todos los días salimos en Facebook Live a las 7 de la noche y también en nuestro canal, Boris Darmon Canal, subimos nuestro mensaje y tú también puedes seguir allí. Búscanos en YouTube como Boris Darmon Canal y allí podrás ver nuestros videos. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche. Un amigo de ustedes, Boris Darmon, una vez más. Buenas noches.